Hola a todos mis suscriptores de canal formadu 777 bueno eh, os voy a subir este pequeño vídeo eh, para explicaros que próximamente eh, YouTube va a cambiar, va a hacer cambios en, las, en los nombres de, de los usuarios de los canales, entonces el mío va a pasar a ser eh, arroba, o sea, youtube.com arroba formaedu777 y, y bueno, pues os voy a seguir compartiendo los vídeos, tutoriales, ya os dije ahí atrás en el último que, que os subí y, y bueno, para que veáis que no estuve quieta esta temporada eh, pues estuve haciendo también talleres de reciclaje eh, y una cosa de las que hice fue esta como veis una cestita, que está creada con una bandeja de aluminio que he reciclado y, y, y bueno, luego le he puesto pues ramas de, de flores artificiales y estas están hechas con papel de crespón como podéis ver. Y luego también he aprovechado y he creado con una cajita le recorté lo del centro, le pegué el goma eva verde con brillo, de las que tengo en casa para aprovecharlas. Y luego el plástico que va por dentro también está aprovechado, y es reutilizado, reciclado, ¿no? Y la flor de dentro está hecha con eh, las hueveras de cartón para aprovecharlos también, ¿vale? Así que, como veis, se pueden hacer cosas bonitas para regalar y para que los niños pues sigan aprendiendo que reciclando se cuida el medio ambiente y nos cuidamos también a nosotros mismos, que es lo importante y es de lo que se trata, ¿vale? Vamos a hacer un taller para los peques, ya que estamos en el comienzo del otoño y se acerca también Halloween pues vamos a aprovechar y vamos a crear una... Actividad con hojas de árboles que encontréis yo en este caso De las que recogí hace años y las tengo guardadas eh, Pues voy a enseñaros a hacer Una tarjeta con hojas Uy, salga ahí, con hojas secas Pero la vamos, las vamos a, en, a encriptar o a pegar en, en goma eva, en varios tipos de de telas eh, fieltro estas cositas que se ven aquí eh, veis que hacen así como un relieve, bueno pues esas son las ramificaciones de la hoja por donde se nutre la hoja para estar nutrida por donde coge, va tomando la savia bueno, esta es del chopo o álamo es un populus nigra y los solemos encontrar pues a las zonas cercanas de los ríos eh, porque cogen bastante humedad suelen alimentarse de, de la, del agua de la humedad del río mismo son árboles de zonas húmedas y el chopo álamo negro es un árbol de hoja caduca Que puede llegar a medir hasta 30 metros de altura Os lo voy a enseñar para que lo veáis un poquito Os enseño la ficha Y así os pues podéis ver Ay, Que la tengo que quitar A ver Este Se ve ahí Bueno Pues vamos a hacer lo que os comenté entonces, la tarjeta. Y así pues se aprenden curiosidades y cualidades de los árboles, de donde son, como se llaman su nombre común, es el choco o el álamo. Y luego el nombre en latín, que es nombre científico, ¿vale? Es Populus nigra. Ese viene siendo. Pues es un nombre internacional para que en todos los países se reconozca el árbol eh, de forma universal. Bueno, ahora lo que hacemos es doblar la cartulina. Como veis se dobla a la mitad, que la podéis hacer más pequeña si queréis. Podéis utilizar lo que es la mitad de la cartulina y hacerlo con hojas más pequeñas. O con una hoja solo, también podéis hacerlo solo con una hoja de un árbol Pero bueno, si la queréis luego, si luego le queréis escribir algo O si os queda mejor a la mitad Y entonces ahora, eh, bueno pues eso, está la hoja ahora marcada la he marcado ya y como dije que marquéis en lo que es el rabito de la hoja un poquito más ancho para que no se os rompa al recortarla vamos a ir formando nuestra propia creación vamos a marcar de relieve en naranja eh, Ahora vamos a pegar esta, está al revés para poder echarle la cola y que pegue bien en la cartulina. Y luego podéis decorarla por pues si tenéis pinturas de relieve, pues pintura de relieve, le bordeáis con pintura de relieve, le hacéis por aquí eh, los relieves estos de la hoja y va a quedar mucho más bonita y más original la tarjeta porque es una tarjeta al final bueno, así y ahora vamos a recortar las siguientes ahora tenemos esta y la vamos a marcar también en esta goma eva verde para darle distintas to tonalidades bueno, entonces ahora vamos a pegarle la hoja sobre lo que, la base que hemos recortado para añadirla aquí a la tarjeta ¿vale? la pegamos con el pegamento de barra y la pegamos luego en la cartulina bueno ahora la vamos a pegar en la cartulina vale entonces con cuidado para que no se rompa la otra hoja y ahora la ponemos, bueno la colocáis como a vosotros os guste más vale yo la voy a poner así y acordaos lo de la cola blanca después al final cuando estén todas pegadas y colocadas porque os va a ayudar a que se queden estas protegidas por encima y bueno podemos dejarla así si queréis o podemos pegarle pues otras pues, más pequeñas o alguna otra cosa, por ejemplo, si me ocurre eh, para que a los niños no sea más creativo, podéis bordearlas con lentejas, por ejemplo, o con otras con otros con otras cosas que queráis. Por ejemplo, con, también podéis utilizar servilletas de papel. Eh, envueltas eh, mojadas en cola blanca y si los pegáis todo por aquí por el borde bueno entonces vamos a coger un poquito de cola de esta que es cola de carpintero cola blanca y pues le vamos a pegar se me ocurrió lo de las lentejas por le, por, le pegamos por lentejas lo que vosotros queráis granos de arroz lo que queráis otras cosas lo que tengáis más a mano y, vale, entonces le echamos por aquí, por el borde, la cola y vamos pegándole las lentejas, o las tomas o las dejas <risa> Entonces, pues vamos pegándolas, ¿vale? Así. A ver, ¿veis? Así le vamos pegando todo al borde. Y cuando esté todo cubierto, os lo enseño para seguir el siguiente paso. Bueno, ¿veis lo que os comentaba? He conseguido... Encontré un rotulador de estos que son de gel y purpurina y le di un poquito a esta hoja, veis cómo queda, queda bien bueno y bordeado así quedan bonitas entonces pues las voy a terminar y continuamos bueno y queda así como veis eh, ahora le, le eché por encima un poco de cola blanca para que queden plastificadas y protegidas y lo que le he puesto con letra, de ortografía, de, como hacen los niños pequeños. Eh, pues le he puesto, bienvenido otoño, caen las hojas, llega la lluvia, vale, pues ya sabéis lo que os hacen falta, materiales, hojas de, de algún árbol o arbusto que estén caídas en el suelo, no hace falta arrancarlas, yo estas las tengo hace años y las guardé en medio de, pues de libros y de cosas eh, una cartulina o un folio grueso o incluso que yo también las aprovecho, de hecho tengo ahí para aprovechar y hacer más cosas con ellas eh, las, las cartulinas que vienen en algunas cajas que tienen las puntas redondeadas os valen también para hacer algunos marcos o cuadros con los niños, aprovecharlas eh, ¿Qué más os hacen falta? Eh, un pincel Un pincel La cola blanca eh, Bueno, si queréis utilizar solo cola blanca, pues cola blanca Y si no, pues pegamento de pegar eh, Un lápiz La goma, pues os hace falta borrar Y luego, pues, lo que queráis usar O papel de color, o goma eva o lo que tengáis, los materiales que vosotros tengáis y que os vayan bien, que los adaptéis bien a, a la actividad, ¿vale? Fieltro también os vale, eh, papel crespón, lo que, os, lo que vosotros tengáis para que vayáis reciclando pues, lo que se puede. Yo os pues, reciclo bastantes materiales, aunque no me hayáis visto esta temporada con tutoriales, bueno hice algunos, pero al final no los subí. De las cosas que os enseñé al principio, eh, pues yo sigo reciclando, igual, vale. Pues nada, eh, espero que os guste la actividad para los peques. Ya veis que son cosas pues entretenidas y que ellos aprenden a la vez que crean, vale. Venga, chao, un saludo y hasta la próxima.